Buen día mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como les dije, le voy a grabar estos días un vlog así de mi primer viaje para ustedes, para que ustedes me acompañen. Bueno, eh, ya son las 7 de la mañana, me levanté más temprano, pero estuve un rato con los chicos. Eh, organizándonos porque vamos a hacer una trilla y me van a acompañar a todos los lados que vamos a ir. Está un poco frío, pero después sale el sol y está calientísimo. Así que ya yo listo para ir y les voy a ir mostrando todo, toda esta aventura espero que les guste de verdad, me acompañen no olviden de suscribirse a mi canal de seguirme en Instagram porque siempre estoy subiendo fotos y además que voy a subir fotos nuevas para mi Instagram, así que nos vemos Chao. y bueno mi gente como pueden ver ya estoy listo mi mochilita mi todo, llevo lo esencial protector, mi barrijo está aquí, me cansé porque me... Me estaba olvidando de mi barbijo porque salí rapidísimo. Así que dije, no, tengo que volver porque si no, con barbijo no me van a dejar hacer nada. Porque hay, como es una trilla, entonces hay bastantes personas. O sea, no bastantes, pero sí hay hay personas y hay que cuidar a los demás. Así que me cansé. Está un poquito frío, pero ya me, me calenté. Hay me tanto correr. Me cansé. Mi labio como que le ha dado una pequeña esta sí. me está tardiendo un poco pero ya, listo espero que de verdad les guste bastante este video porque va a tener después mostrándole cómo es así, la casa donde estamos que gracias a mi amigo la pudo conseguir y todo miren el mar miren digo yo cuando sea rico, si Dios quiere me gustaría tener una casa en la playa, en el mar lo más hermoso, ¿no? Y, y bueno, estoy a alcanzarlos a mis amigos para ir. Me tardé yo un poco porque no secó mi short. O sea, lo traje mi, mi short de allá, de mi casa. Yo dije, bueno, va a secar. No seco. ¿ya? Lo, lo lavé ayer porque quedó, ya sabes, con un olorcito. A mal lavado. Pero... Eh, lo lavé ayer... Pero tampoco secó Y le tuve que pasar plancha, plancha, plancha Así que ya estamos listos uh. Me van a acompañar Miren, El viento está muy fuerte Y ahí están mis amigos, se los voy a mostrar Me estaban esperando Saluden Vamos ¿Están listos? Estamos listos no, tío, sí. no, tío, no, tío, tío, ya y aquí comenzamos Trilla de la Agüía Dulóes Dulóes Dulóes y vamos Miren lo que hay que subir O sea, ya van a ver Todo lo que hay que subir Es hartísimo Espero que me estén viendo Espero que me estén viendo Oh my God Miren Así de verdad no vas a ir? Voy a ir la <risa> Miren, no quería ir. Vamos, vamos. Vamos. Madre, vamos. No. Y aquí comienza. Uh, vamos. Vamos el camino. O sea, ya me cansé, si pueden escuchar mi voz, ya me cansé. De solo subir alguna ¿Cuántas gradas? Miren ese camino. Y ustedes. Quisiera verlos hacer esto, todo lo que hago por ustedes, vieron, arriesgarme, a que me pique, a que me pique una, una víbora por aquí. Miren qué vista hermosa, hermosa. Estamos cansados, ¿no? Súper cansados. Estamos muriendo, ¿no? Con dolor de pierna, pero la vista vale la pena. Miren, miren, les voy a mostrar hermoso. lo hermoso que es. Y todavía nos falta subir, les voy a mostrar. Pueden ver. Uh. Miren qué hermoso. Como Dios es perfecto hacia la naturaleza. Uh. Llegamos. Llegamos. No, es allá. no, sí. Yo pensé que ustedes estaban allá. Miren como es. Que... No. Tenemos que subir allá, allá. Miren qué playa más hermosa, o sea, de verdad, gracias, de verdad, gracias a Dios por estos paisajes tan hermosos, gracias Brasil, amo mucho Brasil, me encanta, me encanta Brasil y siempre me han recibido de la mejor manera a todos los brasileros, les agradezco muchísimo y miren eso, miren, es hermoso, guau. Wow les voy a mostrar el reloj he tardado 70 minutos he quemado 445 calorías Uf, estoy muriendo espero que me estén viendo por no sé dónde estará el sol pero llegamos pero a, todavía falta subir hacia allá o sea miren lo que falta subir Dios hay que subir así estamos preparados, será que estamos preparados para esto, díganme que sí y así están preparados están preparadas, chicas sí. ¿Van a subir? Allá. Ya estamos listos. Nos sacamos unas fotitos de recuerdo. Eh, está un poquito frío, pero... Lo que queremos hacer es después ir un ratito al mar. Y así. Así que, continuemos. Y ahora comenzamos la otra... La otra estrella. De verdad que cansa. Pero miren la vista. Miren, miren hermoso, de verdad es tan hermoso todo lo que es la naturaleza y bueno vamos a continuar ahora tenemos que subir como les dije allá que se llama el morro de la corona que parece una corona ¿no? por la pica mira ah, es bueno, muy alto una vez, esta es mi segunda trilla, la primera vez, que obviamente todavía no era. ¿Ah? ¿Ah? Pero es que quiero mostrarles. Ah, en mi canal a todos los que me siguen, lo hermoso que es Brasil, las cosas que tiene. Y que es hermoso, guau. Wow. adelante les voy mostrando porque esto está difícil miren lo que hay que subir oh my god estoy super hiper medio cansado es, es hardcore esto Minutos bueno, Nos vamos a morir. Está... miren esta altura. Yo tengo miedo a la altura. No, no tenemos agua. Nos olvidamos del agua. Dios mío, estoy muriendo. Miren, la vista es hermosa, pero de verdad está horrible. Miren, la vista es hermosa, pero no sé cómo voy a bajar. La verdad, que tengo pánico. En lo más alto me saqué una foto en esa piedra de ahí ahorita mi miedo se está sacando estoy muy bien de miedo de verdad de verdad pero miren el paisaje no puedo ni moverme del miedo y tenemos que bajar ahora una hora después llegué miren, estoy muy descansado muy, Estoy deshecho. Ah. ¿Se acuerdan del cuadrito? Llegué, señores. Estoy cansadísimo. O sea, una hora de ida a llegar a la playa que ustedes vieron. Después casi otra hora para llegar allá arriba donde... He subido fotos en Instagram inclusive. Y 55 minutos para llegar acá. Dios mío, estoy muerto. Son las 11 de la mañana, 11 y 25. Y nos vinimos acá como a las 7 de la mañana. Entonces, bastante tiempo. Dios mío, estoy cansado. <rises> y bueno, ya llegamos. Soy aquí. Estoy sí, cansadísimo, es de amor. verdad. De verdad que estoy muy cansado. Más bien no me quemé mucho, creo. Y a bueno, ver, espero que de verdad les guste este video. Hice esa trilla por ustedes y subí por ustedes porque subir tan alto es eh, mi coco porque le tengo miedo, como ustedes saben. Espero que les guste, de verdad fue una aventura. Hay unas fotos increíbles que van a estar en mi Instagram, así que tienen que ir a mi Instagram, ver mis fotos y dejar su like. Y bueno mi gente, ah, ahora sí voy a bañarme, descansar un rato, preparar este video para ustedes. Espero que les haya gustado, esta fue una mi segunda trilla. Eh, eh, la primera todavía no era youtuber, así que no me dio, no he grabado, pero fue muy divertido. Esta fue un poco más pesada porque fueron una hora de llegada hacia la playa, después una hora para subir y el miedo que tenía, ya no se imaginan. Pero el paisaje es hermoso. Solo me resta agradecer a Dios por esta experiencia bonita, por todo lo que por todo lo que él hace ¿no? y por tan maravilloso así que es el mundo y agradecer a Brasil a la gente muchas gracias por siempre acogerme de la mejor manera por brindarme tantas oportunidades y gracias a ustedes también por seguirme y por ver esta aventura y eso así que me despido no olvides de dejar tu like de suscribirte a mi canal que ayuda muchísimo y que todavía se viene el tour por la casa donde estoy, espero que te guste. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.